Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar con el video, mucha gente me ha preguntado si es que me animo o no a hacer clases de coreano y lo estuve pensando y dije, oye, quizá no es tan mala idea, así que voy a abrir un pequeño curso online que va a ser una clase a la semana durante dos meses, donde voy a enseñar lo básico del idioma coreano y también las cosas básicas que se necesitan, como por si es que están planeando venir a Corea por primera vez. Eh, pueden preguntar sobre los precios, los horarios y todas esas cosas en el correo que les voy a dejar acá. Y eso. Vean el video porque está muy muy interesante y nos vemos muy pronto Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy, adivinen qué me acaba de llevar Así es, acá están las cuatro versiones del álbum The Map of the Soul 7 7 de BTS álbum eh, que dicho sea de paso eh, es más grande que mi cara y yo tengo el pedazo de cara entonces ustedes se pueden dar cuenta de que el álbum es realmente grande y también es muy pesado así que un mensaje para todas las fans internacionales aguante ese precio en el envío porque realmente va a ser muy caro estoy seguro entre preparar todas las cosas y arreglar esta cara que por supuesto está hecha para el video estoy muy ansioso de abrir las versiones, si bien vi los teasers y vi como el concepto de cada uno de los álbumes, así que estoy muy expectante por lo que va a traer, por si es que va a traer códigos QR o no, qué tipo de photocards va a traer, si trae algunas cosas novedosas también, ustedes me van a ver reaccionar en de youtuber súper básico como soy yo, como reaccionando a las photocards que me salen let's dive into the video antes de comenzar con uh, abriendo los álbumes, les quiero recordar que vayan a seguirme a mi instagram, porque ahí es donde vamos a hacer el concurso y ustedes se van a poder ganar uno de estos álbumes que ustedes ven acá así que vayan a seguirme a mi cuenta de instagram y ahí ustedes van a poder también ver las cosas que tienen que hacer para poder ganarse uno de estos álbumes. Esta es la versión 1, aquí la tenemos, se los vamos a mostrar ahí, porque yo soy superteco bajo el tema de todo el palito, pero que estaré, siempre lo robó siempre no estoy lejos, pero creo que también voy a que tomar porque me gusta que también le digo que ustedes le llevan en una más Oye que dura, que dura la sella, la silla la silla la sella, la sella Ah ya, mira aquí voy a llegar ¿no? lo terminé haciendo ti igual, ¿viste? No, si yo no, no sigo con estas cosas. A veces me álbum. ¿Se recuerdan que cuando hice el video del fansang eh, en ese entonces era el Love Yourself Her? Y Yo dije que era como la Biblia Bueno, esta es como la evolución de la Biblia, esta es como la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento Todo junto combinado con un eh, Supremo Testamento Entonces como que, loco, ¿Qué versión de Biblia más evolucionada? <risa> Igual como que la cosa, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Vi como que hay una photocard, como que esta vez parece que no está metida dentro del libro Bueno, la cosa es que vi como un... La, la, la, la esquina de una fotocard, así que voy a meter la pura mano para encontrar la fotocard y dar la vuelta Espera. Viene código QR, aquí está, chuchun El código QR que viene siempre con cada álbum donde tú puedes coleccionar eh, puntitos en la tienda de Y Después esos puntos canjearlos por merchandising Ya, aquí viene la fotocard eh, Se la voy a mostrar primero a ustedes y después van a ver como mi reacción porque en realidad eh, la tengo así como para allá. ¡Ay! ¡Oh, ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! China. ¡Wow! Tiene como unas plumas blancas en la cabeza. ¡Qué linda la estructura de atrás de la. La estructura, no. Como la textura de atrás de la fotocar es muy linda. Aquí se las voy a mostrar con más detalle. Perfección, hecha persona. O sea, por favor. ¡Por favor! Ahora vamos a abrir el álbum propiamente tal. No, no no entendía tu ya viene como esto así como que si se fijan es como un gran espacio y el CD como que eso me llama mucho la atención es como mucho espacio pero eh, vamos a entender más el concepto y vamos a cachar qué onda vienen los notes tenemos un libro blanco, muy bonito, con un 7 acá Este, este lyric book, que sería como el... Donde vienen como las canciones, como el... Ay, no sé cómo decir como... Como este, donde vienen las canciones, con la dedicatoria, esas cosas Ahí está el setlist Es un álbum muy grande Porque además, obviamente, recopila canciones del persona Pero también trae nuevos tracks Entonces por eso también es un whole new world Así como muy grande mm. Esta canción a mí me gustó mucho, Uk". como que la pensé y dije así como, loco, imagínate, esa canción era un concierto, Será. O sea, voy a ver, voy a ver. lo voy a dar todo, te juro que lo voy a dar todo. We are the eternal, muy linda esa canción, es muy, muy linda. Y al final vienen lo, las palabras de agradecimiento de obviamente cada uno de los miembros, viene un papel con información de eh, beat hits. estos papeles siempre vienen de cuando van a ser audiciones, no entiendo mucho lo que puede ser esto. Yo voy a investigar. Vienen stickers. Aquí vienen los stickers. Oh, stickers, stickers, stickers. Hola, ¿qué saben de tener el nombre de John Kugel en la cara? Ay, qué bello. Uh, ya, yeah, wait. Lo saqué del papelito Viene en este papel, yo no sé cómo lo llaman en, en, en su país Es papel como mantequilla Es hermoso porque tiene como el pequeño detalle que obviamente en la cámara no se va a ver Es como que le hubiesen pasado una aguja por encima Y le hubiesen hecho la forma del 7 Y dice map of soul Y sale todo el 7 Es un concepto super dark esta versión Eso es lo que me, lo que me llama la atención Ah, wait! Wow! Ya, yeah. Hell yeah! ¡Ya entendí! ¡Oh, damn it! ¡Ya entendí! Esto no es un photobook como los que estamos acostumbrados a ver. Uah. No es un photobook que está aquí corcheteado. ¿cachai? es un photobook está desarmado completamente y eso también hace sentido porque, eh, según leí, la, el concepto de este, de este álbum era que era amigable con el medio ambiente eco-friendly obviamente el tratar de evitar la mayor proceso de producción dentro de la creación de un álbum hace que sea más amigable con el medio ambiente y con el CO2 me parece muy genial que hayan tenido esta iniciativa Oh, hobby. Bueno, es super dark esto. Namjoon Namjoon, sugar. Y claro, así yo, como hablando del bias, me aparece Jungkook y yo, así como automáticamente. Eh, eh, oh, oh, oh. Te quiero nada. Sí. Sí. enmarcar. Namjoon marcarlo esta foto se va a enmarcar y al... El... Si se fijan atrás, tengo a Namjoon y a Jungkook Y ahora vamos a la versión número 2 Oye, me he puesto muy bueno para hablar últimamente, así que lo siento mucho Yo no sé si a ustedes les gustan los videos más cortos o más largos Pero, eh, weón, ya llevo media hora hablando, qué plata para ustedes ya lo voy a hacer rápido, no puedo Es que yo sí tuviera que escucharme, weón, durante media hora, weón lo corto, de hecho lo voy a cortar Versión número 2 A diferencia de la una, El 7 es como más concepto azul, negro, púrpura ¡Miren! El destino quiere que yo tenga a Sochina en todas las versiones Y así va a ser Worldwide Handsome Ya todos sabemos por qué, no hay duda No hay duda alguna. ¿Notas? Código QR Stickers Que son lo mismo, exactamente lo mismo Vienen las dedicatorias también, obviamente lo mismo y la Foro Concept me encanta y te juro que me encanta que no esté corcheteado, como se dice en engra, grapadora o corchetera, le decimos en Chile la cosa con la que le unís papel. Esto no lo tiene, así que me gusta mucho. Ya, esta versión sí que es dark po. o sea, es tan dark que el papel es negro, o sea. Uh el olor me encanta No sé, cuando ustedes tienen un, un libro nuevo o compran como una revista nueva ¿No la huelen? Quizás voy a quedar como un imbécil, así como Oye, el chipo es como raro, como que Ya no voy a ver sus videos porque como que le gusta oler el papel de los libros Mentira, porque yo estoy seguro que todo el mundo cuando se compra un libro nuevo Le hace así, porque es como el olor a nuevo, ¿cachai? Es como uh. ¡Chao! ¡Chao! Se ve muy, muy bien este se ve muy muy bien. La hago. Jean. Miren, jean. <ríe> es, es que como loco, así como que... Nam Juna Por favor. Entonces, hobby es como loco, es como Dios. La versión... Oh. versión... Oh. Oh. La versión 3. Que a diferencia de la 2, tiene como matices más rojos rojizo, naranja anaranjado. ¿Quién me saldrá? Tenemos código QR. Información de la audición. Tenemos el papelito blanco que hasta ahora tenemos que investigar por qué está acá. ¡Ayuda! ask Ayuda, ayuda. ¡Yes! ¡Un choncú! ¡Ay, que se ve bonito! Ya, vamos a seguir viendo esto. Viene la postal, los stickers, notes, lyric book, que es el mismo. Y el photo book. Tiene un concepto más clásico, principios de los 90, puede ser. O sea, principios de los 900, algo así. Como el estilo de, de, de la ropa que usan. Están muy guapos los cabros en, en, esta, en esta versión del, del, del concepto de foto. Realmente se ven muy, muy guapos. Y ahora la versión que más me pone contento en abrir es la versión 4. Estoy muy ansioso por abrirla también, porque, eh, como les dije, es la que más me gustó según los teasers que salieran. Yo creo que me puede salir Hobby, Hobby, Hobby, Hobby. Mira, tengo una Photocard que no tiene tapado de aquí hacia arriba. Pero es increíble, como solamente viendo esta parte uno puede reconocer quién es. Y ya solamente viéndole esta parte, sé que Jimmy. ¡Qué genial! Soy tan feliz con mi mis photocard. Tengo Jin en la 1, Jin en la 2, John en la 3. En la 4 me salió Jimmy. <ríe> ¡Qué genial! la viene código QR, postal, información varias, las notes, el papel blanco, Lyric Book, stickers y el Photobook. Vamos a abrirlo. ¡Ay! ¡Es que no me encanta esta versión! weón bueno, ¿sabéis que Yo recortaría este Photobook y lo pegaría aquí en todas partes porque lo encuentro muy bacán. De verdad que sí. Weón, bueno, oh, me encanta, te juro que me encanta esta versión. La encuentro muy bacán. Además me gusta mucho esas cosas como que le hagan como dibujida, que pongan como caras locas y ¿sí? lo encuentro muy genial. Fantasía, la sesión de fotos de Lam Jung con Jungkook. Fantasía. Es que yo les pregunto ¿Cómo, cómo salir a la calle existiendo esa foto? ¿Cómo, cómo salir a la calle existiendo esa foto? Yahoo, respuestas Como les dije, pues las personas se, se pueden sacar la foto Y vienen por ejemplo así, ¿cachai? Entonces, es muy genial, de verdad encuentro muy bacán Y además le hayan hecho como el doblez Pero el doblez no marca la cara, por ejemplo, de uno de los miembros Entonces no se ve mal Si es que lo quieres pegar en la pared no se va a ver como doblado Entonces eso lo encuentro muy genial también Weón, bueno, el look de las chaquetas de cuero ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Excelente! ¡Excelente! excelente Les cuento un secreto, yo en mi celular, eh, que no sé dónde lo tengo, obviamente Tengo de fondo de pantalla a Namjoon, cuando está bloqueada la pantalla, tengo esa foto de John ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oh, y tiene una vida tan bonita, güey Cada álbum pesa como 700 gramos Y si lo comparo, por ejemplo, con el Love Yourself Que pesaba como 300 gramos Este álbum, sí, está muy, muy pesado Así que, personas que estén en otras partes del mundo Como les dije al principio del video Aguante ese precio de envío porque... Yo sé que les va a salir caro, pero... Eh, aunque sea uno que ustedes hayan podido comprar, está súper bien Si no han podido tener la posibilidad todavía de comprar este álbum o algún otro álbum Tampoco se sientan mal porque ustedes no van a ser mejor ni peor fan Teniendo más álbumes o teniendo la colección completa de ellos, etc. Eh, creo que lo importante de todo esto es siempre va a ser el mensaje Siempre va a querer ser lo que se quiere transmitir Así que más allá de tener una colección gigante o de ir a muchos conciertos o de no sé, tener todo el merch Yo creo que lo más importante siempre es obviamente tratar de tomar el mensaje y tratar de ser mejor persona con eso. Lea el comentario que voy a dejar acá abajo, fijado, para que sepa cómo concursar por estos álbumes. No olviden seguirme en Instagram, que es donde se va a hacer gran parte de este concurso. No olviden ahora ir, mientras estoy hablando, minimizar la pantalla y vaya al botón rojo de acá abajo, ponerle suscribir para que les avise cuando yo suba el día, entonces así la campana también debise estar activada. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haberlo visto. Bye bye.